Verde. el pi Yo no tengo que decirlo porque está ahí una calidad, una calidad, una calidad. Que sea una realidad la vista, que, no. que está a la vista Aunque otro día quien perfecció Yo creo que nadie decente va a decir que esto es perfecimiento Nadie que vaya al hospital de Puerto Plata va a creer